Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a Marina. Ella va a ser eh, un futuro sorteo que voy a hacer aquí en el canal para todas mis seguidoras y todos mis seguidores, que también hay mucho caballero. Y bueno, pues eh, quería enseñarte un poquito eh, lo que más o menos tiene de particularidad y de especial Marina. Marina se llama así porque mi hija se llama así. Me parece un nombre muy bonito para una muñeca y, y bueno pues es eh, un pequeño homenaje al cariño que tanto me da mi princesa esta muñeca la he hecho para ella y el sorteo también eh, Marina lleva un vestidito de quite y pon, todo, totalmente con las costuras embutidas eh, lleva un pelo cortito pero... No sé, muy desenfadado, con un lacito muy mono. Y bueno, pues también lleva unos pololillos, que me encantan, son súper bonitos. Y unos zapatitos, incluso los zapatos, todo, todo es de kitipón. Toda la ropita que lleva es de kitipón. Y bueno, también, como veis, se mantiene completamente sentada, ella solita, sin necesidad de, de aguantarse en ningún sitio. Y es eh, debido a a la forma que yo le he hecho en las piernecillas y en el, también a la forma de coserla como veis es una monada <ríe> sé que que os va a gustar y bueno pues como solamente va a haber una ganadora he decidido que voy a hacer también un tutorial porque seguramente que más de una os quedaréis con las ganas de hacerla o de tenerla siento no tener más marinas para hacer <ríe> pero seguramente que sí que haré más sorteos en el canal eh, espero que Marina os guste, eh, deseo que os acompañe toda la suerte del mundo en este sorteo y bueno pues eh, quien se lleve a Marina será afortunada tanto como yo de tener a mí Marina <risa> Bueno pues esta es la, la preciosidad que tengo para vosotras y, y bueno pues si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo Bien pues vamos a empezar con nuestra Marina Mirad, eh, os recuerdo que este cuerpecillo lo hicimos con Primitiva Lucía, ¿vale? Eh, lo interesante de este cuerpo era que se mantiene sentada, a pesar de tener las piernecillas de tela, se mantiene sentada, pero vamos, eh, sin necesidad de, de darle mucho, mucho meneo, ni mucho movimiento, ni mucho traqueteo. Se mantiene sola por sí misma. Eh, ya os he comentado que voy desarrollando mis propias técnicas para intentar conseguir cositas un poco más avanzadas. Este tipo de muñecas, que son también conocidas como raggedy, eh, tienen el cuerpo con la caja de leche. Si no están, eh, digamos, un poco diseñados para mantenerse sentados por sí solo, normalmente las raggedy suelen caer, suelen irse hacia atrás o hacia adelante porque... Pesa bastante. Sin embargo, eh, así como yo las, las coso, ya veis que se mantienen sin problema. La misma técnica para mis caprichosas. Y como veis, todas se sientan a la primera sin ningún problema. Se sientan solas, se mantienen solas y todas llevan eh, lo que es la caja de leche. Entonces... Eh, no voy a estar repitiendo siempre cómo se cose y demás, pero sí que os aconsejo que le echéis un vistazo porque eh, una muñequita que podemos tenerla sentadita tranquilamente sin necesidad de tenerla apoyada sobre una pared o una almohada es interesante, la verdad es que no sé, es cuestión de ir avanzando. Eh, las que habéis estado haciendo tanto a, a Lucía como... Como a caprichosas, todas habéis dicho igual, que se mantienen sentadas solas sin ningún problema. Y es algo que de verdad me encanta porque es eh, muy, muy fácil de mantenerlas. Es una técnica muy sencilla y os voy a dejar el enlace tanto arriba en este vídeo como en la cajita de información. Mirad, es que es, es una monada. Quedan súper bien fuertes, rígidas y se mantienen solas sin ningún problema. Es que no no tiene más, es simplemente la forma de coser las piernecillas y además son piernas que se mueven, quiero decir, no, no son piernas estáticas que van cosidas al cuerpo, van cogidas con un botón y van rellenas a trocitos, no se mantienen en pie, son muñecas que no son para mantener de pie, pero sí para tenerlas sentadas en cualquier rincón de la casa. Bueno pues eh, ya después de esta pequeña explicación vamos a empezar con ella y vamos a empezar por los zapatitos eh, ya sabéis que yo hago mis patrones y los voy sacando a medida que voy avanzando con la muñeca para mí ya sabéis que, que esta es muy especial va a ser para un sorteo para todas vosotras os deseo mucha suerte <ríe> y, y bueno también es muy especial para mí porque lleva el nombre de mi pequeña de mi, mi princesa Marina y vamos a ponerla un poquito guapa. Vamos a, a vestirla un poquito guapa. Bueno, pues eh, yo he decidido ponerle los zapatitos parecidos a los de Lucía, que os gustaron mucho y a mí la verdad es que me encantan. Y bueno, bueno, he tenido un pequeño problemilla con el vídeo. Seguimos. Mirad, los zapatos. Voy a haceros. Eh, ya os he comentado que van a ser como los de Lucía y bueno, para refrescaros un poco la memoria, porque tampoco vamos a hacer todo el vídeo completo, eh, vamos a coser desde la parte de arriba solamente lo que sería el, la parte que fuese abierta, nada más. De un lado hasta otro. Vamos a tener la precaución de colocar cada uno de los zapatos mirando hacia un sitio de esta forma y de esta y en tejido doble. Yo estoy utilizando popelín y en esta ocasión es un poco elástico Lo que también me va a permitir, eh, digamos, calzar a la muñeca Pero si no es elástico vuestro, vuestro tejido, no pasa nada porque el de Lucía no lo era y sentaban perfectamente Bueno, pues vamos a coser de un lado hacia el otro Y después vamos a abrir el zapato Y vamos a coser todo el contorno de los dos lados Y dejando un trocito en la parte de abajo, ¿vale? Os voy a dejar arriba en, en el vídeo El enlace al, al zapato de Lucía Y también lo dejaré en la cajita de información ¿vale? Yo voy a coser a máquina Solamente las dos partes De un lado a otro y vuelvo Bueno pues ya lo tenemos cosidito a máquina Mira, vamos a recortar Si no tenéis tijera de zigzag, Le dais unos piquetes en la parte redondeada Vamos a cortar solamente La parte de arriba y ahora le daremos la vuelta Mirad, lo vamos a abrir así vamos a poner derecho vamos a coger esta otra parte y vamos a hacer igual vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir la parte de delante veis que hay una diferencia la más redondita es la parte de delante parte de delante con parte de delante que sería esta derecho con derecho costura con costura y ahora vamos a coser desde un lateral vamos a dar toda esta vuelta es importante hacer todo este recorrido Después pasaremos desde aquí, veis, haremos aquí el dibujito que nos falta y coseremos de esta forma, hacia adentro y después hacia afuera. Daremos toda la vuelta y llegaremos otra vez a donde hemos empezado dejando un trocito sin coser para dar la vuelta. Es muy sencillo, solo hay que seguir el dibujo realmente abriendo bien las costuras y uni uniendo lo que son las marcas que no estén dibujadas, ¿vale? Importante hacer la curvatura del zapato, si no, no nos va a quedar. Voy a la máquina. Ya le he puesto el zapatito, mirad qué mono le queda. Lo voy a dejar para el final porque no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Si le voy a poner un tul, le voy a poner unas perlitas, un trocito de puntilla, no lo sé. Sobre la marcha, ya sabéis que yo voy muy a mi, a mi aire. <risa> Empiezo un proyecto y, y no tengo muy claro cómo, cómo lo voy a hacer hasta que no voy avanzando. Bueno, pues vamos a recortar todo el exceso de costura. Si no tenéis esta tijera, os repito, cogéis la tijera normal y en la zona redondeadas le vais dando pequeños piquetes bueno pues por la zona que hemos dejado abierta aquí vamos a darle la vuelta y esta parte la vamos a poner hacia adentro y vamos a darle una puntada invisible Metemos el nudo por la parte de dentro, escondemos bien. Y ahora ya vamos a ponerlo para adentro. Mirad de qué forma más sencilla, más rápida y más fácil conseguimos hacer zapatitos. Y ahora ya se lo vamos a poner. Bien, pues zapatito zapatito puesto